Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Imetelazarus. Soy Adrián Concha y hoy explicaré cómo cargar la extensión de Imetelazarus en Suite. Cualquier duda la podéis poner en el chat de mi compañera o yo al finalizar la explicación os la resolveremos. Bien, para el webinar de hoy necesitamos un usuario administrador del Suite. Una vez que estamos logueados apareceremos en la pantalla principal. Bien, para ir a cargar la extensión tenemos dos caminos. Por un lado podríamos ir a través del icono dispositivos, seleccionamos Chrome, Aplicaciones y extensiones Y ya estaríamos en la pantalla de cargar extensión También tenemos otro camino para ir Tenemos el menú superior Dispositivos Chrome Aplicaciones y extensiones Como veis es la misma pantalla Bien, ahora cargaremos la extensión En este caso, eh, y muy importante Tenemos que seleccionar la unidad organizativa En la cual queremos cargar la extensión En este caso yo voy a seleccionar La, la de demo y metrías a los alumnos En el vuestro pues sería un primero de eso un primero de eso o algo similar. Bien, una vez que tenemos seleccionada la unidad organizativa, le damos aquí al más de la, en la pantalla, en la parte inferior derecha, al más y el primer botonito que pone añadir desde el Chrome Web Store. En la pantalla nueva escribiremos y mete todo junto. Le damos a buscar y seleccionaremos la extensión. Le damos a seleccionar. Y automáticamente ya estará eh, lanzada en la unidad organizativa. Pero queda un paso muy importante. Como ya sabéis, eh, por defecto aparece permitir la instalación. ¿Esto qué significa? Significa que el alumno se la puede instalar o no, cuando quiera. ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es forzar la instalación. Al darle el forzar la instalación, lo que haremos será que cada vez, o mejor dicho, la primera vez que inicie sesión, se le instalará y Lazarus. Bien, si ahora vamos a al servidor de Lazarus, vamos a cargarlo, desplegamos el grupo y como vemos, el Demo 2 ya se ha enrolado, el indicador me lo da la bolita verde, bien, vemos el 3, el 4 y el 5 que aparece transparente que este que todavía no se han enrolado, esto pues en la próxima vez en la cual eh, se loguen automáticamente como hemos puesto forzar la instalación, ya le aparecerá. Bien, otra manera en la cual podemos visualizar esta información es en el menú Administrador, Dispositivos, Listas de dispositivos. Una vez que está cargada, como vemos el Demo 2, ¿veis? Nos indica que la gente está activo. eso significa que ya está entrolado. Bien, pues hasta aquí nuestro webinar de hoy. Eh, también informaros que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Eh, para estar informado de todas las novedades. Muchas gracias por, por, por estar aquí y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo.